¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es nuestra misión en la Tierra? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todas estas preguntas le quitaron el sueño a la humanidad por siglos y siglos, pero gracias a Marvel serán respondidas ahora mismo. Por eso hoy, entre los resumos y lo más... Eternals. Así que, al ataque. Parece que los planetas son creados por unos tipos gigantes llamados los celestiales. Ellos crean el planeta y todas las cositas para que podamos vivir tranquilos, como la gravedad, la opción de acelerar audios de WhatsApp y el aire acondicionado. Que es lo más importante. Pero lamentablemente hay unos bicharracos que aparecen cada tanto a matarnos. Igual, tranca palanca, porque los celestiales pensaron en todo y acá crearon una serie de héroes que nos van a defender. Los Avengers. No. Los <risa> Guardianes de la Galaxia. No. Otros héroes que siempre estuvieron pero nunca antes los vimos. Y ellos son. Cersei, como la que tiene el poder de modificar la materia Pastos, como el que crea tecnología Macari, como la que es súper rápida Y también es sorda Pero escucha todo gracias a unas vibraciones Así que al pedo sorda la Druid, como el que tiene el poder de controlar mentes, Rob Star como el que huele y tira rayos por los ojos, el indio como el que tira rayos por los dedos, la pibita, como la que es chiquita y tiene el poder de convertirse en cosas, el de Trento Busan, como el que te caga piñas, Angelina Jolie, como la que crea armas, y Salma Hayek, como la más poderosa de todas, y la líder del grupo. Estos eternos van de acá para allá y de allá para acá matando bicharracos para que los humanos podamos vivir tranquilos. ¡Pum, pam, pam, pa! Tomá, gil! Mientras tanto, los humanos son los que están salvando. <risa> Cuestión que los Eternals solo están en la Tierra para matar a los bichorracos, nada más. No pueden interferir en ningún conflicto, ni cuando hay una pelea en un bar, ni cuando hay una guerra, ni cuando se enfrentan veganos contra los gauchos, ni cuando un tipo quiso desaparecer media humanidad, nunca. Entonces, ¿qué hicieron los Eternals a lo largo de toda la historia universal? Bueno, hicieron esto. Años 5000 a.C. En el sudeste de Asia se empezaba a cultivar arroz. En la India se desarrollaba la rueda. Y en la Mesopotamia, un bicharraco se morfa un barburro. Aparecen más bicharracos y los eternal los sacan a escobazos. Año 575 a.C. En la península ibérica comienza la cultura íbera. En China fallece el rey Yan de Zhou. Y en Babilonia los bicharracos vuelven a atacar. Por suerte nuestros héroes favoritos están ahí para derrotarlos. Además, Pastos y un coso para arar la tierra y Rob Star y Cersei se ponen de novio. Año 400 después de cristo En Grecia el mausoleo de Galerino se convierte en iglesia. En España se realiza el concilio de Toledo. Y en el imperio Gupta robert y Cersei se casan después de haber estado casi mil años de novio. Felicitaciones amigos. Año 1521 después de Cristo. En Alemania el Papa León X excomulga a Martín Lutero. En Filipinas muere Fernando de Magallanes. Y en Tenochtitlán hay una guerra de la gran flauta. Druig se hincha las bolas de no poder interceder, entonces intercede. Y le controla la mente a todos los de ahí y se queda con ellos. Ahí Salma Hayes les dice a los muchachos eternos, seguramente los bicharracos no van a aparecer nunca más. Vayan a hacer sus vidas, que yo cualquier cosita los llamo. Y así los Eternals se van a hacer sus vidas como humanos normales. ¿Y qué es lo que hacen los humanos normales? Suscribirse a este canal de YouTube, por ejemplo. Sí, se viene el momento en el que le pido que se suscriban. Este momento de mierda. Así que pedir una suscribida al canal, y una me gusteada, una comentada, y una compartida. Y en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo Instagram. Procedo. En la actualidad, nuestros héroes están cada uno en la suya. Cersei pasa su tiempo con su novio Jon Snow, pero él no hace mucho hasta el final de la película, así que lo dejo en paz por un rato. La pelita pasa sus días transformándose en minas más grandes para levantarse chabones en boliche. El indio pasa sus días siendo actor de Bollywood re grosso. El de Trento Busan pasa sus días en el medio de la nada, cuidando a Jelena Jolie que cada tanto se vuelve loca. Druid pasa sus días viviendo en la selva controlando las mentes de la gente de por ahí. Pestos pasa sus días con su pareja y su hijo. Y Salma Hayek pasa sus días muerta. Porque la mataron. Adiós, Alma Hayek. Ahí Cersei se convierte en la líder de los Eternals y se entera de su verdadera misión en el universo que es la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. La Tierra es como un huevo y adentro hay un celestial que es un tipo que necesita la energía de vida inteligente para crecer. Cuando tiene suficiente energía, el huevo se rompe y el celestial nace. Y que el huevo se rompa significa que la Tierra se haga mierda. Everyone en la Básicamente Cersei, vamos a morir todos No nos va a matar el COVID, no nos va a matar el calentamiento global Nos va a matar el pollito ese que hay adentro del planeta Pero como dice el robot gigante the end of one life is the of Así que bueno, no nos pongamos tan tristes la cagada es que están los bicharracos estos cuyo objetivo es matar gente para que el celestial no crezca. Y también están los Eternal para matar a los bicharracos y que el celestial crezca. Así que durante todo este tiempo los bicharracos eran los buenos, los que defendían el planeta. Pero eso no es lo más loco que se va a enterar Cersei. No, lo más loco es que ellos hicieron esto en muchísimos planetas. Y cada vez que nace el celestial, a ellos se les borra la memoria. Entonces, como los muchachos no quieren que la Tierra se destruya, se tienen que reunir. Jack, ¿The Superman? Uh. Volverlo a repetir, no sé si por ahí se le pasó. ¡Ja! ¡That's Superman! Uh, ¡Ja! Superman! ¡Para, para, para, para, para! Vos me estás diciendo que Superman existe en el universo de Marvel. I'm Karon, King of Valley, O oh, Valley. Como en Batman. y Batman también existe supongo que se refieren a personajes de ficción y no que existe Superman de verdad en ese mundo O sea, esto quiere decir? que dentro del universo de Marvel los personajes de DC son personajes de ficción esto quiere decir que en el universo de Marvel están las películas de DC Peter Parker vio a Aquaman y pensó que el actor que hace de Bulko es parecido al Duende Verde muchas preguntas y todas estas jamás obtendrán respuesta ¿está claro? Okay, cuestión que se juntan para evitar que la Tierra se destruya y siguen peleando contra los bicharracos para defender a los humanos ¡Pah, puta! ¡Tomá, bobo! Mientras tanto, los humanos en los que están salvando <risa> Mucha pelea, mucho bicharraco eliminado pero lo que no pueden evitar es que el de 30 Busan muera Pero como dijo el robot una vida termina para que empiece otra porque ahí mismo el bicharraco evoluciona no ¡Ah, ja, te la redijo, eh! Igual yo no me preocuparía tanto por el bicharraco con conciencia de clase Porque el verdadero villano de esta historia es otro Otro que siempre ha estado entre ellos Y es Rob Stark. <risa> no sé que Salma, que siempre supo toda la verdad Se había arrepentido un poco de matar a los humanos Porque vio que eran buenos Y se lo comentó a Rob Star y él le dijo ¡Sos loca vos! ¡Los humanos son una mierda! ¡Rompen todo! ¡Hacen marchas para que la gente no se vacune! ¡Son team verano! ¡Le ponen a la nala la pizza! ¡Hasta un día sacaron un delfín del agua para sacarse una foto! ちょっと ¡Para sacarse fotos! Y ahí Salma le dice Pero no, los humanos son buenos Inventaron los Simpsons Algunos son Team Invierno Hacen buenos memes Y hay un tipo que se llama Chayanne Que tiene la mejor sonrisa del universo Que es lo más importante Y a pesar de que el argumento de Chayanne es irrefutable O sea, ¿Cómo vas a destruir el planeta donde existe Chayanne, Rob Star no entra en razón Y quiere seguir con el diseño del robot gigante Entonces la tira por un barranco a Salma Hayek Y los bicharracos la matan A pesar de que Salma Hayek era la eterna más poderosa ese día sea mucho frío. Ahí los muchachos se recalientan. Imagínate, Rob Star es un solete. Y justo, justo, justo, justo, justo, justo. justo Pero basta. El celestial está por salir del huevo y va a destruir toda la tierra. Entonces se arma la super pelea final. Los Eternals buenos contra Rob Star y la Pirita, que se unió a él porque está enamorado. Go -go -power ¡Gongong Power Ranger! ¡Me mato, Power Ranger! Mientras tanto, los humanos son los que están salvando. <tose> No sé si vale la pena salvarnos Los buenos ganan Star recapacita gracias al poder del amor Del amor heterosexual Y entre todos congelan al celestial Que quedó ahí a medio salir Y la cosa termina con todos contentos Y todos felices Menos el robot que está enojadísimo Porque le mataron al celestial Los agarra a los eternos y les dice Los perdono Y por ahora no voy a matar a los humanos En un tiempo voy a volver a ver Cómo se portaron Y ver si sí si se merecen vivir La pregunta es ¿Merecemos vivir? Cerrarla la caca con las manos y darte un cachetazo, equipo. Se metió en el baúl de un auto para burlar la cuarentena. Pasar 24 horas viviendo en la casita de mis perros. Oh La cosa termina con Rob Star, avergonzado por haber sido tan solete que se va a la mierda. Cersei convierte a la pibita en un humano común y corriente para que vaya por ahí a levantarse chabones. Y Cersei vuelve con Jon Snow que acá si sí hace algo importante. Encuentra una espada, una espada que habla. Necesito hacerte el amor. No debo, pero necesito hacerte el amor. Y así termina la película. No, mentira. En realidad termina con la aparición de un nuevo personaje, el mismísimo Harry Styles. Sexy. Aquí interpreta a Eros, el hermano de Thanos Aunque la verdad es que no se parece un Soleta el hermano O sea, Thanos es Violeta Esto fue eterno resumido así si nomás Si querés ver más películas de Marvel te dejo por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao yeah. Buenas noches